distancia y categoría para con los demás, valora lo que eres, ya tú tienes algunas cosas tuyas, te faltan otras pocas, por esa razón, tú precisas seguir avanzando, sin detenerte en huevonadas, una mujer implica tener que compartir tus cosas, o tener que darle la mitad de ellas, y además quedar como empleado vitalicio de esa pipa. la pregunta es esta, ¿eres pendejo?, si usted conquistó sus cosas, vivió su lucha solo, entonces, Sería malo venir a ponerle todo en bandeja de plata a una huevona y entregarle todas tus vergas, después de tanto esfuerzo para conseguir lo que tienes, no debes dejarte joder, no debes dar tu brazo a torcer. Si tú solo y con ayuda de Dios has logrado esto, valora y no intentes locuras. En ocasiones la mente, le hace trampas a uno, poniéndolo a pensar en vainas que no le corresponden a uno. En esos casos hay que abandonar el pensamiento, y decirle a la mente, señora, eso no me importa, así que bórralo, necesitas cuidar tus intereses, porque si tú no lo haces, Nadie lo hará, cuando te haga falta algo o estés pasando necesidad, nadie te dará, entonces agarra y te apartas para que empieces a invertir en ti, unos buenos zapatos, una buena ropa, y esas cosas, ¿Qué verga es, quiérete coño.